Amor a las madres. Vamos día a día viviendo esta festividad, este homenaje a nuestras madres nicaragüenses. Madres valientes, madres trabajadoras, madres heroicas y madres que han sabido reguardar nuestras tradiciones nuestras culturas, los valores, que nos hacen mejor, que nos hacen buenos, que han sabido reguardar, trasladar y transmitir de generación en generación, de esa manera de ser nicaragüenses, pueblo de fe, pueblo de Dios, pueblo de esperanza y pueblo de bienaventuranza. Bueno. Para mí las madres de Ederos y Marta son aquellas madres que, que fomentaron a sus hijos en los años 79, en los años 80, porque hay madres que siguieron poniendo a sus hijos como en la alfabetización, en, en el servicio militar, que fue algo que no fue impuesto por el gobierno cuando estábamos en el poder, como estamos ahora de nuevo. Esas madres también pusieron hijos. Y esas madres nunca dijeron nada, ni nunca, este, nadie, hubo una voz que, que se levantara, que pararan la contra. Este golpe ha fallido. Yo, este, yo les digo a, a todas las madres de Eros y Marte, de que yo sé que hay madres que perdieron sus hijos, porque fueron madres que no tuvieron autoridad sobre sus hijos y los dejaron al libre al a que se fueran a meter a que anduvieran haciendo desastres, sanganadas, matando gente quemando compañeros sandinistas porque la, la, la, la idea de ellos era venían contra nosotros los sandinistas ¿verdad? entonces yo ahora, estas madres que perdieron a sus hijos con, el golpe, con un golpe fallido que no, no, no se llevó a cabo porque no pudieron porque ellos pensaron de que eh, la militancia estaba dormida y no, no estábamos dormidos, estábamos usando estrategias para derrocar el golpe, porque ese golpe fue derrocado por nuestros hermanos combatientes históricos, hombres viejos históricos, tal vez enfermos, pero con la moral muy alta. Eso es ser un, una persona que lucha por su país, no como ellos lo hicieron. Que ellos no está, fueron utilizados, pagados, porque yo sé, me consta que fueron pagados. Este, y yo les digo a las madres que perdieron a sus hijos de que sigamos en la lucha que sigamos ayudando pues a este gobierno que está haciendo muchas cosas que ha hecho ellos no lo van a hacer nunca porque ellos no vienen por el pueblo ellos no vienen por las necesidades de nadie ellos no vienen por ayudarle a, a los niños la educación, la medicina no, ellos vienen a querer tomar el poder para ellos montarse y ellos enriquecerse pero yo les digo a las madres de Marta en este el jueves, que es el Día de las Madres, que estemos con la moral en alto, que nuestros hijos no, no murieron porque ellos este, eh, andaban queriendo. Eh, obtener algo de que no, no, es por una convicción revolucionaria, no al paro, no a las torturas, no a los tranques, no a la violencia, no a la destrucción sobre nuestra patria, porque esta patria nos ha costado mucho, nos costó. Yo soy hermana de un mártir de los años 79 y yo no quiero más muertos, no queremos. Queremos estar en paz, queremos que el comandante sepa dirigir este país, que siga haciendo las obras que está haciendo y que sigamos adelante. Reconocer a estas mujeres y valiosas que viven en cultura, que viven en valores de familias, gracias a nuestras madres que siempre piensan, porque siempre en Nicaragua se valoran el rol de las mujeres, el rol de la familia, vivir en comunidad, ese sentimiento profundo y especial de las madres, y en particular nuestras madrecitas nicaragüenses. Primero, pues, encomendándose a Dios desde que uno se levanta, y pidiendo al Señor que nos envíe de todos los ángulos, como dicen, para poder proyectarnos y seguir vendiendo, poder, poder ofrecer precios, poder ofrecer variedades y así seguir adelante, o sea, estar ahí en negocio, los niños ir al mercado, seguir gestionándose más cada día, más esforzándonos como madres, madres solteras, madres nicaragüenses luchadoras que nos emprendemos día a día para seguir adelante y sacar adelante a nuestros hijos para que sean los futuros presidentes, los futuros gobernadores y futuros diputados y licenciados, abogados, lo que podamos lograr hacer con ellos. El paro opino de que no es acto el paro. Ahora, ya destruyeron más lejos más la paz y no van a seguir destruyendo la masa o no queremos paro porque el paro no estamos en, en, en el momento como le explicaría de él? de que nos vengan a fregar más, pues de que vengan a fregar más nuestra economía. Nosotros dependemos de esto, de cada trabajador, cada emprendedor, depende de su negocio propio que pone. Nosotros no dependemos de, de estos contrarios, de estos golpistas, no dependemos de ellos. Dependemos de la gracia de Dios y de lo que podamos hacer cada día. Y como le digo, pues y gracias al gobierno mucha gente, yo misma, con, con programas de USURA Cero, que es el programa más conocido, a través de eso nos han dado charlas de cómo emprendernos cada día en negocios, en actividades, en comercio, así. Y ahí hemos ido aprendiendo de cómo poder hacernos mujeres, más mujeres valientes para seguir adelante. Eh, que ya es en su día y que sigan emprendiéndose que con nuestro buen gobierno siempre vamos a salir adelante porque nos han dado oportunidad de seguir trabajando, de ir a donde queramos, caminamos con tranquilidad, con amor, los niños los llevamos a lugares que hoy no se pagan, y hoy son gratis. entonces sigamos ahí de la mano con nuestro buen gobierno, con la compañera Rosario, que se preocupa por nosotras las mujeres y por el bienestar de nuestros niños. Vivimos en familia, vivimos con amor de madres y vivimos con esa esperanza, ese optimismo que caracteriza a las mujeres de toda Nicaragua. Con optimismo, quien es fruto de la fe, de la confianza en Dios, nos sentimos bendecida, prosperada y en victorias. Y bendecida porque tenemos ese amor de madre que rige nuestra vida en toda Nicaragua. Amor de madre, amor de familia, Amor a Dios y amor a nuestra patria, amor, amor, amor. Así queremos vivir en esta Nicaragua bendita, siempre bendita y siempre libre.